Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canario Irema Curtó kennels Tenerife, España. Eh, me parece muy oportuno en este momento eh, hablar de la influencia del perro de ganado majorero o perro majorero originario de Fuerteventura este es un tema muy traído y llevado, muy discutido desde hace muchos años, pero en el estándar de la raza se hizo constar que el perro de ganado Majorero fue básico en la creación, desde un principio, en la creación del perro de presa canario. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a analizar eh, las características del perro de ganado majorero, comúnmente conocido en las Islas Canarias como fuera de Fuerteventura, ya lo he dicho más de una vez. Eh, en el resto de las islas se le llama perro majorero porque procede de la isla de Fuerteventura. Y todo lo que procede de Fuerteventura se le llama majorero, sea perro, sea persona, o artículos majoreros, son productos majoreros, quesos majoreros, por ejemplo, cabras majoreras, y por consiguiente perro majorero. Pero en realidad en Fuerteventura eh, se le suele llamar tradicionalmente en el campo, entre cabreros, eh, perro de ganado o perro de la tierra. Ya este tema lo he tocado en distintas ocasiones y lo he escrito. Lo de Bardino Majorero ya es a partir de los años 90, 80, 90, eh, por la influencia de los nacionalistas de Solidaridad Canaria que para diferenciarlo empezaron a llamarle bardino majorero. Pero eso no es correcto. No es correcto. Bardino es cualquier res, perro que tenga la capa bardina o barcina. Bardino dije, dice en el diccionario de Corominas y Pascual, origen incierto. Aparece en obras escritas literarias eh, a partir del, del siglo XV en Aragón, en Castilla y Barcino dice origen, eh, mejor dicho, Barcino viene del árabe baraxa que significa lo mismo bien, eh, este perro se utilizó en lo que tenemos nosotros conocimiento directo en los tiempos de las peleas, de los años 30 en adelante, sostengo yo, eh, que empezaron a hacerse populares las peleas de perros, quizás antes, no hay ningún dato, ninguna referencia, eh, en siglos del siglo XIX para atrás, nunca se habla de peleas de perros, y si se habla de perros queda en la memoria del, del, de la población canaria es ya en el siglo XX y probablemente sea a partir de los años 20, años 30 empezaron a ponerse de actualidad las peleas de, de perros bien entonces se utilizaban perros majoreros o perros de Granada Fuerteventura por lo bravos que eran perros de la tierra que era prácticamente lo mismo de Gran Canaria lo sabía en Tenerife lo sabían todas las islas desde que se conquistan las Islas Canarias aquí se traen pues, las reses vacunas eh, los caballos y otros animales eh, de la península ibérica y es cuando se traen desde las primeras fechas probablemente en el, en el eh, 1403-1404 de Castilla se trajeron los primeros caballos y los primeros perros. Ya se ha dicho en distintas ocasiones, y no está de más recordarlo, que perros en las Islas Canarias antes de la llegada de los conquistadores, eh, había solamente perros en Tenerife y en Gran Carrera, que yo sepa, hasta la fecha, que no se ha descubierto que en el resto de las islas los hubiera, y eran pequeñitos. Y hay restos en los museos arqueológicos de Gran Canaria y Tenerife. Entonces estos perros eh, majoreros se cruzaban con perros bulldog inglés, como ya se dijo en algunos de otros vídeos y está escrito, eh, con dogos alemanes, con bull terrier, con mastines españoles y de ahí pues serían los perros para la pelea unos tenían más dogo alemán que otros, unos tenían más y otros tenían más bulldog, unos eran grandes, otros eran medianos, otros eran pequeños, unos tenían más majorero que otros, eran bravísimos, bravísimos, estamos hablando de otros tiempos, no estoy hablando de los perros de ganado majorero de nuestros días, que para encontrar uno bueno con un porcentaje de pureza racial importante es muy difícil encontrarlo muy difícil por eso que a veces en nuestros tiempos de los 70 para acá con las veces que se ha cruzado con perro de ganado majorero la mayor parte de las veces no ha funcionado porque no eran perros de calidad no eran perros de raza porque todo eso ha venido degenerándose y mestizándose ya se ha dicho anteriormente. Pero todavía queda algo, todavía queda algo. Entonces, el perro de ganado mayorero en el perro de presa canario en el que estamos manejando hoy, el que estamos criando hoy en las islas y fuera de las islas en la mayor parte de las familias de perros de presa el perro de ganado majorero no está presente está ausente, no está presente, no existe en los genes y se podría comprobar mediante un estudio genético en la mayor parte de las familias, incluso en Canarias el perro de ganado majorero no está presente en esa genética sí está presente el bulldog inglés, el duro alemán eh, bullmastiff sobre todo en Tenerife también algo en Gran Canaria, Mastín Napolitano, sobre todo en Gran Canaria, American Pitbull, no mucho, pero algo, American Stafford también, no mucho, pero algo también, en fin, todo eso que ya hemos planteado anteriormente. Entonces, cuando en el estándar se dice que el perro, en el estándar que tenemos hoy, por el que nos guiamos a la hora de la cría, unos nos guiamos y otros no lo tienen en cuenta. En Iremacurtoquene lo tenemos en cuenta desde el primer día. Eh, en la mayor parte de las familias, ya digo, no existe el perro de ganado majorero. Pero sí que se recoge en el estándar. Lo hace como común a todos los perros de presa. No. Dice que el perro de presa canario, eh, o sea, que tiene que estar presente. Lo viene lo, diga, lo deja claro, está presente en el perro de presa ganario, pero la mayor parte de las familias no está presente. Eh, sí están presentes las otras razas que he mencionado, pero el perro de presa ganario no. Digo que el perro de ganado majorero en, el, en la mayor parte de los perros no está. Y eso se puede comprobar en la piel. Los perros de presa canario que tienen la piel más bien fina, el pelo cortito y suave al tacto, es porque no tienen perro de ganado majorero en sus genes. Y si alguno lo tiene, está muy lejano. Si sí está presente el mastín napolitano y las otras razas que hemos mencionado, el dog alemán, el bullmastiff, entonces hay una gran diferencia entre las pocas familias, las pocas líneas que tienen perro de ganado majorero en Irema Iremacurtoquenels todos los perros de presa está presente el perro de Ganao Majorero. en unos ejemplares está más cerca y en otros está más lejos en el tiempo en generaciones, pero en todos está presente muestra de ellos que en algún que otro ejemplar sobre todo los descendientes de Rocky, un perro traído de Gran Canaria, lo tenía un joven del puerto de la Cruz, eh, apellidado Reyes. Ese perro lo utilicé yo con dos perras de presa. Una, Vega, llamada Vega porque se la compré a don Miguel Vega de Gran Canaria que a su vez esa perra tenía cruce era nieta o bisnieta de perro de ganao majorero y tenía también el cruce de bulldog inglés y de barrabás que a su vez barrabás entre otras cosas desconozco las otras cosas tenía eh, un porcentaje importante de mastín napolitano entonces Vega se cruzó con Rocky ese era un gran majorero, extraordinario tenía un porcentaje de pureza racial elevadísimo estoy hablando de hace muchos años, eso he seguido perdiendo y luego le puse otra perra hija de chío y de rubia el resultado de la camada del cruce de Vega con Barraba con Rocky fue extraordinario de ahí vinieron Godo primero, Gira Guama o sea por la letra G es la camada G de aquella época y la perra que le puse eh, que era hija de, de Chio primero y de Rubia primera sorprendente a mí me sorprendió muchísimo y yo tenía más fe como se suele decir en el producto de esa perra hija de Chiu y de Rubia eh, con Rocky que no Rocky con Gara perdón con Vega y fue a la inversa los productos de Vega Extraordinarios con Rocky y los productos de, de la otra perra con Rocky no me gustaron, nada, no dejé nada, prácticamente nada bien Ahora vayamos a por las características que transmite el perro de ganado majorero cuando es de verdadera calidad y si acertamos en el cruce, que esa es otra historia yo he hecho más cruces con majorero hice cruce también con canario un perro que compré yo a Diego Febles Lemes, aquí en Tenerife. no recuerdo si fue por 30.000 pesetas ese perro canario era hijo de una perra traída de Balsequillo, de Gran Canaria de un cabrero pero no era una perra típica majorera, era mesticilla, no tenía la calidad, pero el perro que se le puso aquí en Tenerife, sí era un perro típico de Fuerteventura, majorero, extraordinario, que lo trajo, o sea, era hijo de una pareja de perros que trajo un amigo mío, ahora no recuerdo el nombre, que vivían en Tacoronte, le puso de nombre Major, en recuerdo de mi primer perro majorero que yo traje de Fuerteventura y lo tuve en Tamaimo y aquí en esta finca en La Esperanza, llamado Major o Major I, que era de capa gris plomizo. Hay fotografías y él era el padre de Major II de Gris Plomo también. Entonces ese Major era el padre del perro, del eh, del padre que mm, dio eh, a este que acabo de mencionar yo eh, de Diego Febles bien entonces ahí los productos fueron buenos por parte de la línea del perro mejor de Tacoronte que el padre había seguido traído de Fuerte Aventura y la madre también fue traída de Fuerteventura, de Cabreros, de, si no recuerdo mal, era de La Oliva, un pueblito que le llaman La Oliva. Entonces, el extraordinario, el que era buenísimo en características y lo transmitía, era el perro este, hijo de Major. Pero claro, le restó la hembra traída de Balsequillo, Canario, era hijo de ese cruce esos productos de canario con esa perra no fueron buenos y yo de eso prácticamente no dejé nada, o prácticamente nada, no hay casi rastro de los míos en nuestros días y luego crucé hace unos pocos años con otro perro majorero cuyos padres fueron traídos de Lanzarote un perro extraordinario Ambos típicos, rústicos, con un físico adecuado. Eh, el carácter quizás era mejor Rocky, pero este segundo, que no quiero desvelar el nombre, me lo reservo. Muy bueno. Y lo que ha transmitido ha sido excepcional con una perra concretamente de los dos cruces que hice con él con ese perro majorero le puse dos perras con una especialmente dio muy bueno bien eso está metido en la genética de mis perros el Rocky y el segundo el tercero perdón características que transmiten esos perros al perro de presa canario el pelo, lo tengo apuntado aquí para que no se me olvidara. El pelo, la rusticidad del pelo, la rusticidad del perro en sí. El, al pasar la mano por encima del perro de presa canario que tenga majorero de calidad, la textura es distinta al perro de presa canario que no tenga majorero. Es totalmente distinto. El pelo es más abundante. El analga es más abundante. En el pecho un poquito más abundante. La cola un poquito más espigada. La mirada del, del perro de presa que tenga majorero en cuarta, quinta, sexta generación, si se ha sabido trabajar, es distinta al perro de presa que no tenga majorero. Eh... La resistencia en el trabajo del perro de presa que tenga Majorero es muy superior. El instinto de guarda, muy superior. Las bocas, completas y mordidas en tijera, siempre. Es, es raro ver un perro de ganado Majorero lo más puro posible con un porcentaje alto de pureza racial que le falte un premolar y que no muerda en tijera si le falta algún premolar y muerde en pinza o en tenaz digo en pro, o sea prognata o ligero prognatismo mal asunto, eso tiene algo detrás que no, no es lo que es o sea no es típico en el perro majorero mucho más resistente a las enfermedades los descendientes de presas canarios que tengan majorero atrás enferman mucho menos de moquillo, de parvovirosis, de lo que sea. Mucho más resistentes. Porque esos perros majoreros durante siglos en Fuerteventura no se les vacunaba, no tenían una buena alimentación. Vivían con dificultades lo mismo que los seres humanos que los criaban, los cabreros que los criaban. La alimentación era poco variada. Si en el ser humano era poco variada y escasa, imagínense en los perros que estos señores cabreros tenían, estas familias. Bien. La inteligencia de los perros de presa canarios, en cuya genética esté presente el perro majorero, el buen perro majorero, es otra distinta yo lo noto enseguida viendo el comportamiento la querencia que ellos tienen por el amo están pendiente del amo están observando siempre a ver dónde va el amo porque es un perro ganadero el perro de ganado majorero. durante siglos me atrevo a decir milenios en Canarias 500 años y pico en este momento y en la península ibérica, y a la península ibérica sostengo yo que los perros de ganado, como son los mastines y otros perros ganaderos, fueron introducidos en la península ibérica, el origen verdadero no estaba en la península ibérica como algunos autores, que no quiero mencionar para que nadie se sienta ofendido ni aludido, que lo hacen descender de perros de la península ibérica en sus orígenes, yo sostengo que no. Que entraron en la península ibérica con los pueblos indoeuropeos que traían sus carromatos, sus caballos eh, y sus roeses, vacunas y otros animales. Y esos así entran en la península ibérica con sus ganados. Y de allí, a partir de la conquista, llegan a Canarias y llegan a América a partir de la conquista y colonización de América y de ahí se van extendiendo como los caballos a todo América. Podemos decir que todos los caballos criollos, desde Canadá hasta fuerte, digo hasta Argentina y Chile, pasando por Brasil, todos los autóctonos de verdad son descendientes de los caballos que allí introdujeron los españoles. Y los perros. Lo mismo. Después ya entraron muchos más y no vamos a entrar en ese capítulo porque sería salirnos del tema de hoy. Entonces, el instinto de guarda del perro de presa. Lo mismo. Es superior. Lo puedo asegurar, afirmar y certificar. Es superior. Las caderas sin duda, Rocky, con siete años lo llevamos a redrafiar, Felipe Reyes, que antes he mencionado uh, un joven, se ha pillado Reyes, no me acordaba del nombre, Felipe Reyes, si ve, algún, si ve este vídeo se acordará, él me dio carta blanca para utilizar a Rocky, me dijo, cuando te haga falta, te lo puedes llevar al criadero o puedes cubrir aquí. Le dije, no, no hace falta llevar al criadero porque para hacer una cubrición, o sea, una, para una perra sola no hace falta, para no sacarlo de su medio, donde lo tenían para guardar, un taller de mecánica y automóviles de alquiler de cara al turismo. Entonces, ese perro se radiación con siete años de edad. Si no, lo hubiese, si no hubiese estado... Mejor dicho, si no se hubiese radiografiado y, hubiese, y no hubiese estado bien, no lo hubiese utilizado jamás. Y estaba perfecto de cadera. Todavía conservo la radiografía. Eh, canario se radiografió también. Libre A de cadera. O grado A, como se dice ahora. El otro perro de un amigo mío, hijo de perros traídos del lanzarote. Perfecto de cadera. Todo lo que han dado estos perros de caderas muy buenas, Godo fue libre A, Nito fue libre A, Guama, hijos de Rocky, Guama fue libre B, Gira fue libre B, descendientes de esos perros con la línea de, de Chío primero y otros han dado libres A, la mayoría. Las bocas, ya he dicho, completas y mordidas en tijera. Longevidad. Perros muy longevos. Y no son pocos los perros de presa que yo he vendido en España, en Italia, que es donde más he vendido. En América, en Europa, en el resto de los países europeos. No son pocos los perros que han vivido 12, 13, 15 hasta 16 años eso en molosos no es frecuente eh, las mordidas ya lo he dicho la longevidad sostengo y ya destacadas las distintas cualidades que aporta el verdadero perro de ganado majorero eh, el verdadero hasta cierto punto, porque no es el perro que se criaba hace tres o cuatro siglos. Seguro que no lo es. Y yo, cuando empecé a hacer esto, lo que yo llamo estudios de campo en Fuerteventura, que no fue una sola vez que me dediqué a merodear por los pagos de Fuerteventura, por los cortijos, como se les llama ahí, por la influencia andaluza, casas de campo con ganado, eh esos perros eh, son mejorantes son mejorantes cuando hablamos de los caballos árabes y de los pura sangre ingleses decimos siempre que son mejorantes Cu mejoran cualquier raza a caballar el árabe primero y el pura sangre después son mejorantes son razas puras porque durante muchas generaciones no se han mestizado los pura sangre ingleses no se mestizan en su origen eran caballos orientales todos con yeguas eh, de campo de, de Inglaterra con caballos españoles de la época, del Magreb ese fue el origen del pura sangre inglés y caballos orientales desde Siria, toda Mesopotamia Arabia y otros países de Oriente. Pero de luego ya no se cruzan más. Se cierra el, origen, el libro de orígenes y se cruzan solamente para poder obtener carta generación tras generación árabe con árabe, árabe con árabe en un principio no se les llamaban árabes porque no todos los caballos venían de Arabia de donde menos vinieron a, a la península por ejemplo, o a Inglaterra o a otros países, no eran de Arabia eran de Oriente Medio desde Turquía eh, y otros países mmm, de tipo oriental de la antigua URSS ¿eh? como Uzbekistán y todos esos países de por ahí que terminan en Tan. Bien. Entonces, estos eh, perros de Fuerteventura son mejorantes. Lamentablemente, personas que han significado algo en la cría y selección del perro de presa canario moderno de los mediados de los 70 para acá, no han sido muy aficionados al majorero. Y yo pienso que es debido a que al cruzar con perro de ganado majorero, que es un lupo mastinoide, de cabeza más bien, de hocico más bien afilado, no cabeza cuboide, no costillar amplio, de tipo molosoide, entonces esas personas querían un perro de cabeza grande, de pecho amplio y claro no los daban, entonces se resistían no quiero dar nombres, pero sé que algunos me van a escuchar por no decir todos o casi todos a los que me refiero entonces no quisieron utilizarlos Claro, porque eso requería una labor de cría y selección, generación tras generación, para ir logrando el perro de tipo molosoide, ir dejando de lado a aquellos que salen eh, de cabeza tipo eh, majorero, eh, de costillas más aplanado, y entonces no lo han querido utilizar bien en nuestro caso no ha sido así qué ocurre ahora pues ahora lo que acontece es que dentro del mundo de los perros de presa canarios en canarias unos se, se ajustan al estándar o sea en sus genes tienen perro de ganado majorero la capa de este, típica del cruce el majorero la textura cuando uno pasa la mano por la capa del perro de ganado majorero el perro de ganado majorero recoge belfos los otros perros de presa que no tienen majorero en su gran mayoría tienen los belfos colgantes y los labios inferiores abiertos al exterior al exterior y babean con frecuencia cuando estos perros tienen que correr caminar en tiempo de calor y aunque no haga calor tienen ese problema entonces eso contradice el estándar del perro de presa canario y esos perros la mayoría no tienen los, los maseteros bien desarrollados y sí los labios caídos solamente tienen los, los, los mmm, maceteros desarrollados, los cruzados con majoreros que los dan ¿por qué razón? yo digo que esa razón está en que en el perro de ganado majorero de atrás, de siglos atrás, está presente el perro de presa español el perro de presa que se menciona en los acuerdos y en las ordenanzas de Trenifi y, y Fuerteventura eh, esas es son las características que diferencian entonces, ¿qué ocurre ahora? pues que en Canarias hay dos tipos, clarísimos, clarísimos ¿cuál es el verdadero prerro de presa canario? bueno, todos son canarios, todos nacen en Canarias y los que nacen de perros importados de canarias en primera, segunda, tercera generación son perros de presas canarios. Y todos esos perros, ya lo he escrito y le he dicho en otros vídeos, todos esos perros foráneos que hay en toda Europa y en América y otros países, que no desciendan de perros de presa canarios de uno u otro tipo, 100% no se les puede llamar canarios. Lo mismo que no se podría llamar perros de pastor alemán, perros criados fuera de Alemania, cruzando con pastor alemán otras razas. Dice, no es que el perro de pesa es un producto de cruces. Sí, pero hechos en canarias, fijados en canarias, y son característicos unos eran de un tipo, otros como pasó con los pastores alemanes, como pasó con los bullmastiff y no se puede considerar bullmastiff aquellos perros que le han metido fuera otras cosas y después los presentan como bullmastiff porque no lo son. y el American Pitbull y el American Stafford es American Pitbull, es American Stafford siempre y cuando desciendan de American Stafford y American Pitbull sin cruces de otras cosas que luego se hagan por fuera por aquello de que esos American Stafford y esos American Pitbulls son producto de cruces sí pero tiempo a y hechos en América bien resumiendo y para concluir este video eh, me gusta más la palabra video y tienen razón los hispanoamericanos porque lo correcto es video y no vídeo con acento o tilde en la i El perro, de ganado, el perro de presa canario genuino es todo aquel perro de presa canario, 100% canario, que en sus genes tenga perro de ganado majorero. Y sostengo más, hay que refrescar cada X generaciones con perro de ganado majorero si no queremos perder la calidad del perro de presa canario. Porque se va alejando el perro majorero en el tiempo, en generaciones. Y se le ha ido metiendo otras cosas que no son perro de presa con majorero. Ahora bien, si se cruzara siempre perro de presa canario, con majorero, por una rama y por la otra, diríamos que sí, que todos son genuinos perros de presa canario, pero cuando no es así, unos son más genuinos que otros. Un cordial saludo, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.